De acuerdo con la tradición de anonimato personal a nivel de los medios de comunicación, las caras de los miembros de AA no aparecen en esta producción. Las personas que representan a los miembros de AA son actores contratados. No se lo había dicho a nadie en el trabajo aquel día, era demasiado importante para mí. ¿Y qué significa llevar un año sobria para alguien que no lo ha hecho? En Alcohólicos Anónimos lo llaman tu aniversario. Esta noche es mi primer aniversario de sobriedad. Mi nombre estará en el pastel. Ni siquiera me gusta el pastel y sigo portándome como si fuera la noche más importante de mi vida. Teniendo en cuenta el camino que he recorrido, a lo mejor lo es. Después del tratamiento, empecé a ir a Alcohólicos Anónimos, simplemente porque no podía imaginar otra forma de mantenerme sobria una vez que estuviera fuera. Y poco a poco, escuchando, y escuchar era difícil al principio, empecé a captar más acerca de Alcohólicos Anónimos, cómo funcionaba, por qué. Me enteré de que si tu problema era abuso de sustancias químicas, habría otros programas de 12 pasos, pero que la única razón para la existencia de AA era la recuperación del alcoholismo. Que no era una organización para ayudar a la gente a conseguir trabajo. Y que no era una organización para solucionar problemas matrimoniales o problemas económicos. Que no estaban vendiendo nada o abogando por nada. Y que no estaban tratando de hacer nada más que ayudar a gente que quiere dejar de beber y nunca tomar otro trago si no quieren hacerlo. Pero esto no significa que no demos la bienvenida de una forma muy importante a la gente que tiene otros problemas. Todos tenemos problemas. Alguien puede tener problema con la droga o alguna otra adicción... ...y también tener problema con el alcohol. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber. Y si tú tienes el deseo de dejar de beber, tu sitio está aquí. Puede que funcione perfectamente bien para gente con otros problemas. Pueden decir, claro, me suena lo que están diciendo... Pero para aquellos de nosotros que somos alcohólicos, este es el principal problema. Y es ahí cuando la unicidad de propósito es tan importante porque es la única cosa que estamos tratando de arreglar. Creo que las primeras semanas fuera del tratamiento fueron las más difíciles. No había hecho arreglos para tener un contacto en AA que me ayudara a hacer la transición a mi vida normal y eso casi fue mi perdición. No creo que realmente escuchara lo que la gente me había estado diciendo. Muchas veces la gente simplemente pasa por la institución. Puede que presida una reunión o puede que nos vean en una reunión de afuera. Es bueno hacer amistad con esta gente y tenerlos como contactos temporales. Y así cuando sales, tienes a alguien a quien llamar que puede llevarte a tu primera reunión, presentarte a posibles padrinos. En mi caso, mi contacto vino a verme al hospital antes de que me dieran de alta. Vino dos veces y se aseguró de que yo tuviera su número de teléfono y me dijo que yo no debiera vacilar en llamarla, que su función era simplemente llevarme a reuniones cuando yo saliera del hospital para que me sintiera cómoda, para que tuviera alguien con quien ir. No tienes que hacer un compromiso permanente con esa gente que vas a hacer, su amigo para siempre, ni nada por el estilo, están allí para servir, para ayudar, y vienen porque alguien hizo lo mismo por ellos. Y no puedes devolver nunca lo que tienes, pero puedes pasárselo a otro. La primera semana fuera del tratamiento tuve una recaída y me di cuenta de que si no iba a las reuniones, volvería a donde había empezado. Así que todas las noches iba a una reunión diferente. Algunas eran reuniones abiertas en las que todo el mundo es bienvenido y otras reuniones cerradas solo para alcohólicos. Hola, me llamo Maggie y soy alcohólica. Hola, hola, hola Maggie. Maggie. Pero una vez que se pasó la novedad, empecé a volver a sentir los mismos impulsos del pasado. Y ahí fue cuando empecé a pensar en la importancia de encontrar un grupo base. Asistí a la reunión todas las semanas, y poco a poco la gente me iba conociendo. Reconocían mi cara, y gradualmente la gente se iba sintiendo cómoda hablando conmigo y yo con ellos. Y con el tiempo, empecé a entablar amistades. Y no fue fácil al principio. Al principio tenía que obligarme a mí misma a llegar temprano y quedarme hasta tarde y sonreír a todo el mundo. No me resulta fácil hacer amistades. Puede que esta fuera parte de la razón por la que yo bebía. Pero con el tiempo, solo por venir semana tras semana y ver las mismas caras poco a poco, empecé a ser amigos. Puedes empezar colocando sillas o limpiando o ofreciéndote para hacer el café o simplemente identificándote con lo que ves y oyes, que puede ser lo máximo que puedes hacer al principio, pero sigue volviendo de forma regular y adopta un grupo determinado como tu grupo base. Se me dijo que la ventaja de eso estaba en que esa gente me llegaría a conocer, quizás aún mejor de lo que yo me conocía, y que si yo estaba teniendo dificultades, ellos tal vez lo sabrían antes que yo. En tu grupo base será donde la gente te dirá, ¿cómo te va? Y tú dirás, bien. Ellos dirán, no, no, pero de verdad, ¿cómo te va? Y te escucharán y no les importará provocar nuestra ira para poder darnos toda la ayuda o consuelo que puedan, por pequeño que sea. El grupo base es el lugar que nos mantiene fieles a lo auténtico de nuestro propio ser. Allí está la gente que va a darme la más amplia oportunidad de desarrollarme porque me van a ayudar, me van a orientar en el camino. Es como un ancla, es... es tu hogar en AA. Y la sugerencia de tener un grupo base no es una sugerencia de no asistir a muchas otras reuniones. Es una sugerencia de encontrar quizá la forma de decirle, o… simplemente encontrar un hogar que es tu hogar en AA. Una vez que me establecí en un grupo base, me resultó mucho más fácil conseguir un padrino. Y para mí eso fue un gran paso adelante para adaptarme a los cambios que tenía que hacer para mantenerme sobria. Bueno, padrino significa alguien que te va a ayudar a trabajar el programa de AA porque el apadrinamiento es muy importante en AA y todo el mundo necesita ayuda al principio cuando empiezan a integrarse. O sea que alguien que tiene aproximadamente la misma edad que tú del mismo sexo, una sobriedad sólida y puede ayudarte a pasar por las primeras etapas, darte apoyo moral, principalmente para mantenerte sobrio hasta que puedas liberarte de esa ansia. Los padrinos son gente que los ves y tienen algo. Algunas veces es simplemente la ropa que llevan, otras veces el auto. Y yo no tenía idea de lo que quería ser cuando creciera. O sea, no podía escoger a una persona ideal. Pero esta gente tenía un no sé qué y eso te crea un deseo de imitar. Lo que yo tuve que hacer fue rebajar mi propio orgullo, porque... Cuando pides a alguien que sea tu padrino, ese es el primer paso para rebajar ese orgullo, para decir, no puedo hacerlo sola. No, no tienes que aceptar a la primera persona que te hable, ni ellos tienen que aceptarte a ti. Es como una prueba en la que ambos tratan de engranarse, tantearse un poco y quizá hacer una pregunta y ver qué tipo de consejo se te ofrece. Y si te parece posible, seguirlo. Creo que es algo que debes hacer sin demora. No creo que sea un asunto que tienes que posponer meses y meses, o ir a miles de reuniones antes que puedas decidir quién va a ser tu padrino. Escucha a la gente, y cuando lo que dice alguien empieza a tener verdadero sentido para ti, habla con esa persona para ver si puede ser tu madrina, porque quieres que sea una persona que tenga lo que tú quieres tener. Si no quieres lo que ellos tienen, entonces no hay por qué recurrir a ellos. Tienes que buscar a otra. No se tarda mucho. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, al principio me parecía suficiente no beber, pero poco tiempo después quería más y era bastante fácil ver que la gente que tenía lo que yo quería, la alegría y la soltura y la tranquilidad que yo quería, era gente que había trabajado en lo que ellos llaman los 12 pasos. Y debes tratar de trabajar en esos 12 pasos tan pronto como puedas en cuanto te sientas cómodo con los pasos al empezar el programa. Pero no tienes que hacerlo apresuradamente. El primero es admitir el hecho de que eres alcohólico y que tu vida era ingobernable. 8. Hacer una lista de todas las personas a las que hemos hecho daño. Están numerados. Se sugiere que los tomes en el orden en que están numerados. Nunca se te pide que lo hagas exactamente. Simplemente haces lo mejor que puedas con cada paso. Es todo muy básico en el sentido de que ellos indican que tengo que soltarlo y dejar de sentirme mal por todo lo que me sucedió en el pasado. Tengo que empezar a sentirme bien respecto a mí mismo y al mundo y ganar un poco de estimación propia después del destrozo total del ego por el que pasé para llegar a este programa. Empecé a trabajar en los pasos y poco a poco empezaron a formar parte de mi vida. Mi madrina me ayudó mucho en eso. Y creo que comencé a relajarme un poco. Y a mirar a mi alrededor y a darme cuenta de que esa cosa estaba funcionando a pesar del hecho de que no me gustaba asociarme con grupos de gente y no creía en ello de verdad. Estaba dando resultados a pesar de mí misma. Y había una razón para ello. En algún punto en la historia de AA... Por medio de pruebas y tanteos, se dieron cuenta de que algunas formas de hacer las cosas en la comunidad funcionaban mejor que otras, y las pusieron por escrito como una especie de estatutos y le llamaron las tradiciones. Oía términos como anonimato, no afiliación, automantenimiento, y eran solo palabras hasta que de verdad escuché lo que significaban para los miembros. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Uno puede pensar que porque se celebra en una reunión en una iglesia determinada, A.A., está afiliada con una iglesia o con alguna sociedad religiosa, o que está afiliada con una determinada institución de tratamiento porque las reuniones se efectúan allí, y como parte del tratamiento se habla de A.A. Pero Alcohólicos Anónimos es totalmente independiente, totalmente separada de otras organizaciones. Y es muy importante que se mantenga así. Me hace sentir bien que AA sea automantenida y que pueda hacer esto sin recurrir al mundo exterior para solicitar fondos. El programa funciona porque lo hacemos nosotros mismos. Y sé por mi experiencia que esta es la única forma en que va a funcionar. Es una satisfacción de haber logrado algo si pagas tus propias cuentas. Muchos de nosotros llegamos aquí y nunca habíamos sido responsables de nada. Y de pronto somos responsables de mantener a flote esta comunidad. El tío Sam no nos sacara de apuros. Somos nosotros. En Alcohólicos Anónimos todos estamos al mismo nivel. No hay nadie mejor que otro, ni nadie menos que otro, en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Es algo que puedes sentir mejor de lo que yo pueda expresarlo. La otra razón que veo para el anonimato es que hay gente que prefiere que el público en general no sepa que son alcohólicos. Puede que afecte su trabajo. Si son jóvenes, no quieren que sus padres lo sepan ahora o lo que sea. Y pues simplemente tenemos que respetar la intimidad de la gente con el anonimato. Por eso decimos en muchas reuniones a las que asisto que lo que oigas en esta reunión, que se quede en esta reunión. Y la gente con la que trato practica esto muy bien. Por eso son mis amigos. Es una de las razones. Yo no rompo el anonimato de nadie. Si sí, ellos eligen hacerlo en una situación, muy bien, pero yo no soy quien para revelar que otra persona es miembro de Alcohólicos Anónimos. No vinimos a oír del alcoholismo. He ido a algunas reuniones en el pueblo de mi marido, y mi suegra estaba deseosa de que le dijera quién asistía a las reuniones. Y tuve que explicarle que no me corresponde a mí decirle quién que eso sería romper la tradición. Y tuvo que contentarse con eso. Ha habido celebridades que han anunciado que eran miembros de AA. Y al cabo de unas pocas semanas aparecieron otra vez en la primera página en un reportaje acerca de cómo los habían pescado manejando o haciendo algo borrachos. La gente se fija en cosas así y le parece que AA ah, ah, no funciona. Pero de lo que no se dan cuenta porque nadie dice nada y nos quedamos callados es que de cuando llegas a Alcohólicos Anónimos entras en una sala de gente exactamente como tú. Ellos no quieren que se rompa su anonimato, tanto como tú no quieres que se rompa el tuyo. O sea que van a protegerte porque tú vas a protegerlos. Ha pasado un año desde que tomé un trago y estoy orgullosa de... orgullosa de mí misma. Quizá lo más difícil que tuve que aprender y lo más valioso fue que, por disparatado que parezca, simplemente no te tomas el primer trago y lo... Haces un día a la vez, a veces una hora a la vez. Ha sido la cosa de más valor que haya hecho nunca. Y tuve que poner en primer lugar mi sobriedad y respetarme a mí misma. Y tenía que madurar para hacerlo. A veces era difícil, pero no tenía que hacerlo sola. Ni tú tampoco.